El amoníaco es una sustancia química que se utiliza en muchas industrias para la industria de residuos, tratamiento de aguas residuales, sí. la celulosa, para construir para bebidas, alimentos y también para los faros. Es así que muchas personas a lo largo de todos los años han estudiado esta sustancia química y cómo producirla. De ahí que han nacido los convertidores de amoníaco o reactores de amoníaco que usualmente se les llama. Que su función primaria era pues juntar el nitrógeno y el hidrógeno y convertirlo en amoníaco. De manera que pueda ser rentable y que se pueda vender en todo el mercado. Y aunque estos reactores realmente cumplían su función, de cierta manera eran un poco primitivos. Entonces, que cuatro ingenieros, viendo estas limitaciones que tenían estos convertidores, decidieron aplicar ciertas modificaciones a los mismos preguntándose, ¿qué pasaría si... Prácticamente un reactor químico es un recipiente en donde ocurre una reacción química, valga la redundancia, es decir, un cambio a nivel molecular dentro de estas sustancias como tal. Es así que, este, que estos convertidores van a tomar el nitrógeno y el hidrógeno, lo van a introducir dentro del recipiente y lo van a convertir en amoníaco, de ahí su nombre convertidor. Cabe recalcar que para que esta reacción ocurra se necesitan unas temperaturas adecuadas esta reacción es bastante exotérmica y libera bastante calor digamos que es bastante caliente entonces necesitamos enfriar esta reacción para que baje su temperatura y haya mayor conversión dentro de las modificaciones que presentaron estos ingenieros existieron varios factores limitantes para modificar y/o mejorar como ser la presión la temperatura el tamaño de los catalizadores el tiempo de residencia que tiene que estar el gas dentro del reactor el tamaño del reactor etcétera etcétera entonces Vamos a comenzar con el primero, y vamos a irnos con uno de mis favoritos, Topsoe. Todos los reactores químicos estaban pensados para seguir un flujo axial, bueno, y eso tenía bastantes limitaciones en el tamaño del reactor, en el tamaño de los catalizadores que se utilizaban, la temperatura, el tiempo de residencia y demás. Es así que Topsoe se preguntó, ¿qué pasaría si en lugar de un flujo axial utilizamos un flujo radial? Un flujo radial es un flujo que va en dos direcciones, primero digamos que verticalmente y luego horizontalmente, o viceversa, no necesariamente en ese orden, mientras que un flujo axial simplemente va de un punto A a un punto B en una sola línea súper recta. ¿Cuál es la desventaja de todo esto? Es que a nosotros trabajar en un espacio bastante cerrado como son los convertidores, perdemos muchísima presión. Entonces imagínense que está disparando una pistola y su bala tiene que atravesar bastantes capas y bastantes paredes. Entonces, a medida que va avanzando las paredes, esa bala va a ir perdiendo energía y va a ir perdiendo, digamos, fuerza. Y en una de esas se va a clavar y se va a detener en una de esas paredes. Y de igual manera, el gas de síntesis de nitrógeno y amoníaco tenía que pasar, digamos que por varias capas de eh, catalizadores dentro de lo que era el reactor. Entonces, estos catalizadores estaban ubicados de una manera así como tubular. Entonces, tenían que atravesar bastante capas entonces perdían su presión, perdían la energía con la que salían al principio. Y al final, digamos que tenían una caída de presión o menor energía, digamos, iban perdiendo esta energía que necesitaban. Entonces es así que el topsoe al utilizar este flujo radial que va en dos direcciones, en lugar de atravesar toda una capa súper gigantesca de catalizador en una sola línea, lo que hizo es tener dos direcciones, primero van en una dirección y luego van hacia adentro o luego salen hacia afuera. De manera que la caída de presión entre estos, estos puntos de aquí, digamos, son muchísimo menor que atravesar un catalizador súper largo hasta el final. Entonces ahí le dio el clavo. Bueno, las repercusiones de utilizar este flujo radial como tal fue que los catalizadores ahora sí ya eran muchísimo más pequeños en comparación a los de flujo axial. La caída de presión igual era menor y bueno, el tiempo de residencia y demás todo mejoraba. Vamos con el segundo ingeniero Carl Alfred Brown. Él fundó su empresa en la ciudad de trenes y tranvías, San Francisco, Estados Unidos. Para mí la historia de Carl Alfred Brown es algo más o menos así. Él quería ser ingeniero químico, pero su familia no lo dejaba porque vivían en una zona de grandes trenes y tranvías y demás. Entonces lo mandaron a trabajar ahí. Y bueno, Carl Alfred Brown no quiso renunciar a sus sueños y en uno de sus trabajos se preguntó: hmm, ¿Qué pasaría si convertimos un tren en un reactor químico? Y bueno, y así hizo este reactor. Por favor, dígame que no es un tren, que no vengo un tren ahí. Esta cosa es enorme, enorme. Este, a diferencia de topsoe, utilizó el flujo netamente axial. Sin embargo, sin embargo, aquí va la clave. Pasa que este reactor como tal tiene una capacidad de producción enorme, enorme, enorme. Haciendo que los costos, pues, se abaraten en comparación de uno de Topsobe, por ejemplo. Si este puede procesar más gas que el de Topsobe, es ahí que tiene como una ventaja sobre el anterior. Como pueden ver, este reactor tiene dos lechos catalíticos o dos lugares en donde ocurren las reacciones. Uno más grande que el otro. Y ingresan por esta parte de aquí. Luego suben hacia el lecho catalítico y luego en forma descendente bajan, eh, atravesando todos los catalizadores, ocurriendo la reacción química. Posteriormente hay un intercambio de calor, porque recuerden que necesitamos enfriar esta reacción, y posteriormente pues pasan al segundo lecho, en donde ocurre la otra parte de la reacción, y luego pasan a una caldera de calor residual, en donde toda la temperatura se baja gradualmente, y se utiliza agua para esto y por la boquilla ya sale el gas de, a una presión, digamos, decente y una temperatura decente para poder trabajarlo y remover los restos que quieran. Una de las grandes maravillas de este reactor es que aquí introduce lo que es la refrigeración como tal. Eh, este, digamos, es un equipo fusionado entre un reactor como tal, un convertidor y un enfriador, ¿sí? Eh, el equipo de Topsoy, por ejemplo, necesitaría otro equipo más Para enfriar todo el gas que está saliendo y demás, y demás Sin embargo, aquí es todo junto O sea, va equiparado bien juntos Todo está bien moldeado y todo Para que el proceso sea mucho más sencillo Y ahorrarnos, digamos, dinero de trabajar con otro equipo y demás Lo muy curioso es que existe una planta Que fue diseñada por esa misma empresa Para utilizar ese mismo reactor Que se llama Single Train Que es como de un solo tren o de una sola carga es como que... ¿hmm? les dije que era un tren, que tiene una capacidad de al menos 2.000 toneladas por día. Claro que esta es una ventaja súper hiper mega grandísima porque abaratamos costos si producimos más. Básicamente es eso. Muy bien, ahora ya no somos capitalistas sino comunistas y los vamos a ir hacia la madre Rusia. Aunque la historia de ese ingeniero sí es muy distinta a la de Karefer Brown porque él no quería ser ingeniero químico, él quería ser malacólogo un científico que estudia los moluscos y en específico los caracoles. Pero sin embargo, su familia dijo nine no, Nel, vas a ir a la fábrica que está aquí a la vuelta de la casa a ser ingeniero químico y hace así que este ingeniero no se quiere quedar con las ganas de ser malacólogo. Y se preguntó, ¿qué pasaría si hacemos un reactor en forma de caracol? Dicho y hecho, lo consiguió. De hecho, es uno de los reactores bastante curiosos por su funcionamiento. Miren, cuando nosotros vamos a diseñar un reactor como tal, o un equipo como sea, nosotros siempre buscamos la manera de hacerlo lo más sencillo posible. Diseñar un cuadrado, diseñar un cilindro, es más o menos sencillo porque son figuras conocidas y demás. Sin embargo, este reactor no tiene figuras conocidas más que el círculo exterior que se tienen, porque esas, esos compartimientos que se van en forma giratoria son muy difíciles uno de construir y analizar. Yo no sé por dónde podría iniciar. Tienes que analizar el largo del compartimento, tienes que ver exactamente por dónde tiene que girar, el ángulo de giro, y demás, es una cosa de locos, así súper gr grande, así como, uh, ¿What the fuck? ¿Qué está pensando este man? Y claro, todo eso lo consiguió con todo su conocimiento, por ejemplo, y es bastante sorprendente, así que cada vez que estudien este reactor, por favor, piensen en lo difícil que es diseñarlo, en primer lugar. Ahora, este reactor no tiene la misma capacidad que los anteriores, pero se puede utilizar para pequeñas producciones, pequeñas y medianas empresas. Y su funcionamiento es de la siguiente forma. Este reactor está subdividido en elementos de refrigeración durante todo el círculo de aquí. Por un lado bueno, está ingresando ¿no? el gas de síntesis, nitrógeno e hidrógeno, y por el lado exterior bueno, ya está entrando lo que es el refrigerante. El refrigerante puede ser vapor de agua, puede ser el mismo gas de síntesis que está a una temperatura más fría, eh, o demás, pues no se sabe, o sea, es como muy versátil. Y bueno, la reacción como tal está ubicada en los lechos catalíticos, así ubicados de forma circular y redondel que hay ahí en ese reactor como tal. Y bueno, una vez que se reacciona, se está enfriando al mismo tiempo para, bueno, equiparar la temperatura, saben que tenemos que enfriar. Y posteriormente pasan al centro y por abajo ya sale lo que es el amoníaco listo para ser vendido como Sí, es como el reactor compacto de todos los que se tienen que tener. Este flujo es como raro, es como radial eh, dentro del reactor mismo y al el flujo axial ya que es hacia abajo. Y bueno, por último vamos a pasar al KBRE o Kellogg's Brown and Root Incorporation. De hecho, este reactor que vamos a hablar el día de hoy está ubicado en la planta de Yuria, que es una cosa gigantesca. Esta empresa anteriormente, que era una empresa súper chiquitita de Estados Unidos, se fue fusionando con otras empresas más y más. Así ha nacido el KBR que conocemos el día de hoy. Que de hecho no solo se dedican a la petroquímica, también a la ingeniería civil y es como que construyen cosas grandísimas. What the fuck? Y resulta que Kellogg, al ver, digamos, esta potencial de los convertidores de amoníaco, y que quería fusionar dos equipos al igual que fusionó sus empresas con otras, dijo, ¿qué pasaría si fusionamos un reactor? con un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor es un equipo en donde tú metes dos flujos, ya sean líquidos o gases, de distinta temperatura. Entonces el más caliente va a calentar al más frío y el más frío va a enfriar al más caliente. Espero que me hayan entendido porque no lo voy a volver a repetir. Y bueno, a ver, las ecuaciones para hacer un intercambiador de calor son únicas, ¿sí? Y son muy difíciles, incluso si hacen en un simulador saben que tienen que meterse estas temperaturas y demás y el diseño como tal. Aparte tienen que diseñar un reactor, tienen que ver en dónde van a poner los catalizadores, a soportar la temperatura, la reacción que va a tener, o sea, son muchas variables que se tienen que estudiar para diseñar este reactor al fusionar los equipos. Quiero que conste de la dificultad de todo esto, por favor, que ninguno de los equipos anteriores igual no son sencillos, o sea... La imaginación que tenían esos señores para hacer todas esas cosas, por favor. Y bueno, resulta que este reactor tiene tres entradas. Eh, las dos primeras en donde ocurre la mayor parte del, de la alimentación. Y la última tercera que se utiliza para regular la temperatura en caso que necesitemos. Porque como ya dijimos, esta reacción es bastante exotérmica, entonces necesitamos regular la temperatura bastante, bastante. La primera entrada, que es la principal, se va a vertir por toda la carcasa del reactor, haciendo que todo el calor que haya dentro de la misma, que no salga. Entonces, eh, toda esta primera alimentación igual va a estar precalentada por el calor del interior. Y luego, posteriormente, de pasar por toda la carcasa, recién va a pasar por el primer lecho catalítico. Antes de ingresar al lecho catalítico, de hecho hace una vuelta así como en U, que es para enfriar lo que salga del lecho catalítico. La segunda entrada de la alimentación va a entrar por la parte derecha, ¿no? Va a ser una vuelta en U que va a enfriar todo lo que salga del segundo lecho catalítico y posteriormente se va a unir en esa parte de acá a la primera corriente, ¿no? Tiene tres lechos, el último está dividido en dos, en serie. Entonces el funcionamiento es, primero hay una reacción química, se tiene que enfriar. Segunda reacción química, se tiene que enfriar y luego las otras dos reacciones más. Y prácticamente esos son los cuatro reactores que han evolucionado, que son los mejores, digamos, que están en la industria. Para mí son uno de los mejores. De hecho, esos reactores igual se van actualizando bastante, bastante, digamos, ¿no? A medida que va avanzando el tiempo. El TOPSOE 100, por ejemplo, que fue el primero del flujo radial, ahora ya ha evolucionado TOPSOE 200, entonces sí van cambiando y tienen bastantes cosas nuevas que se pueden implementar. Pero esos son... Bueno, esos son los primeros factores que han revolucionado realmente la industria del amoníaco. Y pues espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido algo. Y si tienen una pregunta, tú la pueden dejar en un comentario aquí abajo, en la cajita de comentarios. Y si tienen un tema del cual quisieran hablar, algo que les interesa sobre la carrera y demás, pues igual me lo dicen. Postdata, si están viendo esto y son de colegio y quieren estudiar ingeniería petroquímica, les voy a dejar un enlace a la carrera para que puedan ver más o menos de qué se trata y pues se animen a estudiar esta carrera muy hermosa <risa> uh, y bueno, eso sería todo, nos vemos, adiós